Hola, hola, acá estoy, hola, ¿cómo están? Qué lindo verlos otra vez. Bueno, acá estamos. Estamos en el mes Pisces. Un mes que se las trae también. Ahora les voy a contar. Una luna llena en Virgo. Virgo. Estoy esperando para que se conecten todos ahí. Gracias, gracias por siempre esperarme. Eh, bueno, acá desde Buenos Aires, hola, hola. Mendoza, buen día. <ríe> eh, sí, qué lindo. Acá estamos. Bueno, Texas, hola. Bueno, mientras tanto les cuento. Vamos a hablar de la luna, un poco de la luna llena en Virgo, vamos a hablar del Mercurio directo, vamos a hablar de todo esto que viene, que es luna llena en Virgo, sol en Pisces, pero también los quiero invitar porque voy a hacer un especial, un súper especial. Vamos a integrar disciplinas y esto me encanta. Eh, va a ser por Instagram en directo en vivo el martes uh, 23 de febrero, este próximo martes a las 11 horas Argentina, después va a quedar en los vivos de Instagram, con Patricio Pérez Leiva. Patricio es kinesiólogo y terapeuta hace medicina china y todo tipo de terapias no convencionales muy oportuno para esta luna llena en virgo ¿Y por qué hago esto con él? Porque me pareció indicado hablar del cuerpo, de la salud, de qué salud, de cómo nos cuidamos. Porque hablamos mucho del de camino espiritual que tiene que ver con Pisces, pero si el camino espiritual no está eh, de la mano de del, cómo cuidamos nuestro cuerpo físico, cómo, cómo nos hablamos, cómo lo integramos, ¿m? A, aparecen esos bloqueos y él nos va a dar muchísimas, eh, a mí me encanta hablar con él eh, porque nos, eh, no, me ayuda a ver esa lectura, eh, esa lectura, escuchar a nuestro cuerpo. Entonces, bueno, les dejo esa invitación, eh, no se la pierdan, eh, no se la pierdan porque súper, súper, súper linda. ¿sí? Bien. Eh, Vamos a ver qué está pasando. Mercurio, vamos a lo primero, antes de entrar en la luna llena en Virgo. Mercurio se puso directo, se puso directo anoche. ¿eh? Mercurio estuvo en Acuario, entró en Acuario. Mercurio en Acuario es la revolución de ideas. Vieron la lluvia de ideas. ¿eh? Cuando uno, ay, quiero lo nuevo, quiero lo nuevo, pero no sé cómo. Mercurio retrogradó para eso, para que... ¿Se acuerdan que yo les hablaba de resetiemos, resetiemos, recalibremos? No planto porque hay situaciones que no estamos pudiendo ver, que se tienen como sentar, ¿m? que tiene que ver con estos cambios mentales, con estos cambios de cómo yo proceso eh, los, los procesos cognitivos. Estamos en una era de acuario, todo es muy acelerado, todo es diferente, pero por eso necesitábamos esta retrogradación, fue como bendita esta retrogradación de Mercurio, ahora despierta Mercurio y si bien está muy cerca, despierta el grado 11, en marzo, el 4 de marzo, se va a juntar por tercera vez con Júpiter y es ese, esa expansión, entonces estamos, esta luna llena en Virgo también está con, recuerden esto porque yo hablo tanto de Júpiter y y Mercurio, son los dos regentes de los nodos y la unión de estos dos en, están en Trígono, un nodo norte nos habla de un es como que nos abren la puerta para el camino, nos dicen pasen están en condiciones, está abierta la puerta, bienvenidos bienvenidos nos va a fluir ir por eso nuevo Incursionar, aprender, eh, curiosear. Recuerden que Géminis, donde vamos, Acuario, es lo diferente, pero para eso tenemos que abrir nuestra mente como un niño, como ese niño que quiera, está ávido de aprender, está ávido, está motivado a aprender, es abrir la puerta para salir a jugar. Entonces, yo les. Hice mucho, hincapié en esto de salirnos de las recetas. Todos tenemos una receta previa. Todos. Entonces, en, muchos en muchos ámbitos. En el ámbito laboral, en cómo vivo, en cómo establezco mis horarios, en cómo me relaciono, en cómo pienso que está bien o está mal, cómo debe ser. Todos venimos con una recetita armada que fue la que sostuvimos mucho tiempo. Cuando podemos, les vuelvo a recordar, porque siempre hay un público que se renueva, cuando podemos salirnos de esa receta y decir, bueno, y ahora quiero empezar, no sé cómo. La palabra no sé va a ser también clave de acá en adelante, porque no sabemos. No sé cómo. Voy a empezar voy a empezar este nuevo camino, voy a ir aprendiendo, me voy a ir conectando con personas diferentes que me pueden aportar, con eh, modos diferentes de interactuar. Esto es lo tecnológico, ¿eh? Todo está modificándose. Recuerden esto, que, que no eh, se ve mucho a, acá, por lo menos en la Argentina, esto, se ve mucho en el sistema educativo, bueno, Géminis Sagitario. <risa> empiezan las clases, no empiezan las clases, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, y va a haber mucho movimiento porque vamos a tener que desandar y volver a incorporar nuevas formas. Y en, el, en lo laboral también mmm, nos resultó mmm, muy, muy seductor esto de lo que antes nos resistíamos, del teletrabajo, de que hay cosas que podemos hacer que no necesitamos la presencialidad. No digo que una cosa o la otra, es una y la otra, una en un momento y la otra. Es decir, poder tomar la diversidad, las opciones que tengo disponible de acuerdo a las circunstancias. Por eso tengo que limpiar, resetear la mente. En todo, en todo, lo que antes me parecía horror, ahora, ¿por qué no? me atrevo. ¿Quién me dice? Vínculos también. Yo les digo que las relaciones están haciendo un giro que antes era una cosa así más acartonada, estereotipada muchas veces y están teniendo una nueva dinámica. Pero para eso tenemos que abrir esa disponibilidad. Está bueno. Todo esto es lo que está haciendo Mercurio, nuestra mente que está queriendo volar alto pero para eso tenemos que liberarnos de prejuicios. Porque cuando se mete el prejuicio, se mete o oh, el juicio, o oh, lo que está bien, lo que está mal, el, el dedito, la acusación, eh, hiciste, la, ahí entorpece. Entonces, hacernos cargo de nosotros, de nuestras elecciones, pero no estar tan, tan prejuicioso, es decir, tan tan severo con nosotros mismos, ¿eh? uno puede realmente después descubrir lo que te hace bien, lo que te gusta, lo que no te gusta una vez que lo viviste, ¿Mm? no, no anticiparnos, bien, ¿Mm? sí, ya voy a hablar después, vamos a hacer con Marta en Géminis, falta, pero voy a hacer un especial con Rafael Aragón, ¿Eh? Eh, lindísimo, no nos adelantemos, ven como quieren adelantarse, no, esperen, que hay mucho todavía. Marte está en Tauro y tiene una semana muy... Ahora les voy a contar. Bueno, ¿quién es el otro protagonista? Venus. Venus, el 25, entra en Pisces. ¿Eh? Venus, que es nuestros valores, nuestros deseos, eh, lo que nosotros le damos valor... Sale de la agitada acuario, de que no quiero cadenas, quiero vivir cosas diferentes, a Pisces. Y como el sol está en Pisces y Venus entra en Pisces, entra un clima más romántico, más empático, empieza a entrar el agua en el cielo. Veníamos con mucho aire, con mucha tierra. ¿eh? La mente así, como, como que la energía estaba muy arriba, muy abajo, y acá, que es el agua, había como un desequilibrio, entonces que entre el agua nos conecta más con el corazón, con lo que sentimos y también en el, cuando los planetas entran en Pisces, empezamos a limpiar, a limpiar, eh, a limpiar lo que ya no puede ser, yo les hablé la semana pasada, rendirnos ante lo que no es viable y eso va a ser muy fuerte esta semana con esta luna llena, ¿eh? Nos tenemos que rendir ante lo que no es viable. Es como que la realidad se muestra. Y cuando la realidad se muestra, por más que, ay, ¿por qué? Es la realidad. Miren, el otro día posteé algo que me pareció muy oportuno para esta luna llena en Virgo, para toda esta parte piscis Hay una amiga mía que tiene el consultorio piscis que es hermoso, que, que está acá en un canal de YouTube y que hacen historias de amor. Y ella es una intervención, mi amiga Mariana, y que decía que lo había sacado esto de un curso eh, de Gestalt. Y dijo que la profesora, muy buena intervención, que muchas veces no podemos ver, no podemos diferenciar los conceptos, lo real y lo imaginario. Lo obvio y lo imaginario. Entonces, lo obvio es la realidad, es lo obvio. ¿Mm? Lo que se muestra de manera cruda, es decir, es tan crudo que necesitamos muchas veces nuestra mente ponerle lo imaginario para comprenderla. Y a veces no, no podemos comprender una realidad más que nada cuando refiere a una situación externa del porqué del por qué. Por, entonces yo mostraba, por, para dar ejemplos concretos a esta intervención que me pareció muy, muy, eh, que, que, que tenía mucha coherencia con lo que estábamos transitando. Por ejemplo, me despiden, yo decía, me despiden de mi trabajo, se me termina mi trabajo, no tengo la renovación del contrato. Entonces, la realidad es esa, no está disponible, no lo tenés. Entonces empezamos, y claro, porque entró otro acomodado, y claro, porque no me le caía bien a mi jefe, y claro, porque eh, empezamos, y no sabemos, por eso yo les digo, no sabemos, cuando nos podemos parar y decir, no sé qué pasó, no lo sé, ni hablar en las relaciones, tenemos una dificultad, una ruptura, que, que va a haber muchas, porque con todo esto acuario lo genuino es lo que permanece y florece. Entonces, la realidad es que uno de los dos eh, no tiene disponibilidad, no quiere, no quiere. Ante esa realidad, nosotros le ponemos esto en imaginario. Y claro, no se quiere comprometer porque todavía está traumado con la ex, el ex, porque debe tener otra en vista, porque... Ni hablar de los síntomas psicológicos. Y porque todavía es infantil, tiene un tema con su madre, con su padre. A mí porque todos siempre, siempre navegamos en esos territorios que no sabemos. Todos hemos pasado por eso. Y queremos comprender esa realidad porque nos duele. Porque nos duele. Porque es muy difícil de digerirla. Así, sin anestesia. entonces en esta luna llena en Virgo, con todo esto Pisces, es poder aceptar esta realidad, aún cuando me duele, aún cuando yo siento que hubiese querido otra cosa. Y decir, bueno, es lo que fue. Y agradezco. Y confiemos, porque, porque todo final, todo final, Siempre nos lleva a un nuevo comienzo, siempre. Y lo sabemos, hagan una, hagan un, recapitulaciones de procesos anteriores que han vivido, si no todo final los ha llevado a un nuevo comienzo. Hagan, no me crean, yo digo, no me crean todo lo que yo digo. Que hagan su propia práctica, su propia práctica. Miren, es como, vayan con la, las páginas atrás. Entonces, nos duele porque nos resistimos al cambio, nos resistimos a aceptar la realidad, aceptar los finales, aceptar eso que no, nuestro ego se pone así furioso. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y porque sí, ¿Por qué no. Entonces, eh, esto de que la luna va a estar en virgo y la luna en virgo, tuk tuc, tuc pone como un bisturí, mira, esto es lo real. Esto es lo real. Esto es lo disponible. Esto es lo que tenés que dejar. Esto es lo útil también. Lo que te va a servir. Esta experiencia te va a servir. Y también nos lleva el sol a piscis y decir: acepta esto, no le pongas imaginario. Aceptalo desde un lugar amoroso. Confía en el tiempo. Confía en, en que quizás es lo mejor que ha pasado. Acomódate. Y, bueno, y después vamos a hablar del tema de cuidado. ¿Por qué hablo de esto y de Venus en Pisces? Venus en Pisces nos va a poner como más empáticos. Vamos a querer conectarnos. El valor va a ser la conexión más desde el sentir, desde el corazón que desde la mente. De, de por qué el rollo. Venus en Pisces vamos a muy bueno para eh, la creatividad, para hacer cosas que nos gusten para, para, para volver como, es como volver al huevo ¿eh? volver al huevo como al líquido amniótico, quedarnos así refugiados nosotros no hay nada externo que pueda llevar a esa esa eh, pertenencia, digamos, ese, ese, ese huevito ¿sí? De, del abrazo, es decir, cuando yo conecto con, con mi verdadero ser, con que, que está todo bien, que está todo bien, ¿sí? eh, y a pesar que hay momentos que uno no está todo bien, y que duele, y hay personas que están transitando eh, situaciones muy dolorosas, obvio que sí, yo no, no, no puedo generalizar, y, y cuesta, y, y vivir también los procesos sin acelerarlos. Bueno, no, terminó esto y hay, no, no, no. Transitar la tristeza, transitar el dolor, transitar esto de sanarme, transitar eh, el, el salir del juicio, el salir de este por qué, transitarlo. Y si me aparece el enojo, me aparece el enojo. Y si me aparece la vulnerabilidad, me aparece la vulnerabilidad. Entonces, todo esto piscis que a veces es ambiguo porque los peces, así. Entonces, un día puede estar bien, así como etérea, y un día puede estar. Y bueno, y es así, podemos transitar por esas emociones ambiguas. Es, está No nos queremos, no quer, tenemos que imponer nada. ¿Mm? Y esto de qué siento, hoy qué siento, tengo ganas de hacer tal cosa, no tengo ganas, bueno, escuchemos al cuerpo, luna llena en virgo, escuchar nuestro cuerpo, nuestro cuerpo siempre manda las señales, estamos cansados, estamos agobiados, no queremos hablar, queremos comunicar, escuchar al cuerpo. ¿Mm? Bien. Otro de los temas hermosísimos, hermosísimos, y acá vamos los signos de Tierra, vamos Escorpio, vamos Aries, vamos Capricornio, vamos Tauro, Pisces también y uh, Cáncer. Porque Marte en Tauro, la acción sostenida, ¿m? que también pasó Marte en Tauro, tuvo que cambiar un poco esto de lo hago así como siempre, hace un trígono, aspecto fluido, con Plutón en Capricornio. Marte y Plutón regentes de Escorpio. Entonces, por eso se hincapié en Escorpio. Esto es invertir con solidez, acciones a todo o nada. Es como decir, es ahora el momento y no me tiemble el pulso. Muy bueno para los signos que nombré, inversiones, contratos, um, inicios. ¿Mm? Eh, es como estar con todas las pilas además la luna está en Leo en esos días, el 24 y el 25 entonces hay que conectar un poco con los talentos con la creatividad, con la sexualidad con el placer Marte y Plutón tienen que ver con la sexualidad la sexualidad, entendido lo que a mí esto de abrirme de asumir un riesgo siempre les hablo, esto de el riesgo implica quedarse desnudo y quedarse desnudo es entrar en la vulnerabilidad, pero sé que esto es lo que quiero, no tengo duda que me apasiona, no tengo duda que no lo puedo, no lo puedo esconder, no lo puedo esconder, no lo puedo meter bajo la alfombra, lo tengo que manifestar, por eso acciones sólidas, creativas. Eh, encuentros eh, emprendimientos bueno, es conectar con la prosperidad con la abundancia con el, con el, el disfrute ¿Mm? bien, bien y, y poder ir es un trígono de tierra consolidar, concretarlo no quedar ahí en el aire llevarlo, plasmarlo ¿Mm? excelente entonces puede ser entre el 23 también nos digo que no Puede estar toda la semana vigente esto, ¿m? porque ya Marte hoy está en el grado 24, Plutón está en el grado 25, entrando 26, entonces hay toda una semana en donde es excelente. ¿m? Para cualquier, con Mercurio directo, con este trígono, para lo que me pregunten, empezar un trabajo, mudanzas, exámenes, empezar relaciones, ni hablar, hay una energía, agua, tierra, es empezar y empezar con firmeza. Es decir, apostar en un vínculo, en una sociedad, cualquier vínculo, yo apuesto, ¿eh? doy todo, pongo todo sobre la mesa. Quiero esto y voy por lo que quiero. No empiezo, y que, porque esta es la no disponibilidad que les mostraba antes, ¿no? eh, con un piecito en lo seguro y voy... Y, y voy abriendo, una, golpeando una puerta. No, golpeo la puerta porque quiero entrar. ¿Mm? Aunque me vaya mal. El que asume un riesgo, esto se los, se los comento porque yo, yo a veces me gusta observar personas eh, que uno dice, ¿por qué son exitosos? ¿Por qué les va bien? Porque esto es una mirada muy inquisidora. Porque arriesgan. ¿por qué no se quedan en un lugar? Porque es seguro? Arriesgan, ponen todo. Y a veces han perdido mucho, muchísimo. Pero realmente la persona, las personas pasionales, a veces los intensos, que mal llamados intensos, a mí me, me choca mucho cuando se, se está muy, muy en boga esto de despreciar un poco el vocablo intenso. Intenso es el café y es riquísimo. Intenso es un chocolate y es exquisito. Intenso es una persona que pone todo aún con el riesgo de perder, porque ama con intensidad, porque trabaja con intensidad, con pasión. Ahora, no confundamos intensidad con tóxico, con lo que es tóxico, con lo que es enfermo. ¿eh? Es eso de la obsesión, del apego, del control. No es lo mismo la intensidad. La intensidad pone una persona que, que realmente tiene esa sexualidad entendida como la vida, la vida, puesto ahí, es decir, apuesta a la vida apuesta la vida, aún con el riesgo de que no vaya bien. Entonces es muy difícil a veces, De a mí me molesta cuando, cuando dice, ay, qué intenso, intenso cuando no es intenso una persona que a veces es cargosa, es eso no es intenso, eso es otra cosa. ¿eh? Entonces no, no, no, ojo como hablamos, porque nos pasa. Muchas veces, ¿no? Nos, nos pasa muy seguido, ay, no, no, yo amo a la gente intensa. Claro, porque tienen pasión, tienen pasión. Y se equivocan y se vuelven a parar con, con pasión, a pesar de que quedan eh, el, el tibio, el tibio es el que, ah, bueno, no, el tibio es tibio y muchas veces no está mal. A lo mejor es lo que necesita, lo que puede, vive de esa manera. Esto no es un juicio de que hay que ser intenso hay, o se puede ser tibio. Uno puede ser. El tema es que no desprestigiemos a, la, a las personas que esto de que tienen esa fuerza, que es como un tractor. ¿eh? Bueno, son, son, somos así, Pues yo, yo me, me considero más en ese lugar que tibio. Y también hay muchas... Eh, y el que es tibio arriesga poco... Y, y también, el tema es que el tibio no se queje. ¿Está? Cada uno elige en dónde posicionarse, cómo es. El tema es que no nos quejemos o no miremos y acusemos al que es diferente. Ni el intenso juzgue al tibio, ni el tibio al intenso. ¿Eh? Porque son elecciones. Entonces, a veces, obviamente, atraemos mucho. O lo diferente o lo que es parecido también. También. Bueno. Luna llena, entonces esta lunita llena que se da el día 27, 27, eh, muy, muy temprano acá en Argentina, bueno, acá no lo, no lo noté, eh, muy a la madrugada de Argentina, eh, creo que es 12, 0.30, creo que es 0.30 de Argentina. La luna en Virgo, como les dije, lo lindo de esta luna llena en Virgo es que está en buen aspecto, tanto la Luna como el Sol, con Urano en Tauro. Urano en Tauro nos está, hay una energía muy acuario en esta Luna llena en Virgo. Fíjense, ¿por qué? La Luna está en trigono con Urano, el Sol en sextil y Júpiter y Mercurio están casi juntos, energía acuario, ir por lo diferente, lo que es real y están en trigono con el Nodo Norte en Géminis. Entonces, yo, para empezar, antes de esta luna, les diría cómo, si estamos escuchando nuestro cuerpo, si estamos pudiendo cambiar algunos formatos, algunos modelos que habían estado como muy estereotipados en cómo, en mis rutinas, en mi forma de vivir, si doy el espacio para esto de conectarme con el placer también, ¿eh? con el placer de eh, eh, eh, mi cuerpo en la actividad física, en el ocio, en el descanso, en mi alimentación, cómo estoy en eso o si estoy un poco caótico y un poco desordenado. Nos va a mostrar esta luna, se va a mostrar, porque es eh, luna llena es resultado de nuestras emociones, cómo van a estar, bueno, es el momento, quiero cambiar de rutina. Quiero empezar actividad física, quiero empezar una dieta, quiero empezar eh, un chequeo médico, quiero empezar una terapia. Y va, se va a dar mucho con terapias alternativas, porque urano son las terapias alternativas. ¿eh? Eh, es como que de repente quieren, o actividades diferentes. ¿eh? Eh, yo haría mucho hincapié en eso. Va a ser una, se va a mostrar claro, porque Virgo es un bisturí, vamos a querer ordenarnos, ¿qué es lo que yo tengo que sacar de mi vida que ya estorba, que ya no es viable, que ya ocupa lugar, que eh, supónganse que eh, quieren cambiar en la forma de trabajar, ¿cómo lo voy a llevar adelante? Que por lo menos es como decir, bueno, una vez a la semana yo me voy a tomar eh, una hora y me voy a ir a un parque, una plaza, y quiero conectarme con la naturaleza. Estoy dando ejemplos. ¿Mm? Quiero cambiar esta alimentación. No quiero eh, comer más grasas. Quiero, algunos van a querer ser vegetarianos, otros veganos, otros van a sacar la, o las carnes o de a poco, o, o el consumo de alcohol o el consumo de, o beber más agua. Eh, o fortalecer mi mm, sistema inmunológico eh, bueno mm, eh, va a ser muy fuerte ahí eh, dejarnos de navegar y empezar a sentir eh, porque muchas veces cuando empezamos cuando, cuando cambiamos ciertos hábitos cuando nos aquietamos cuando paramos lo que se eleva que es la parte piscis, es nuestra intuición, es nuestra percepción. Cuando escuchamos el cuerpo empezamos a, a conectar, a percibir. Ah, cuando la mente está ocupada, cuando estoy enrollado, no puedo percibir, se me escapan cosas porque tengo, tengo todo desordenado. ¿Mm? Bueno, ahora los leo, a ver. Intensa, porque es intensa, pero a mí me cae bien. Bueno, me, no sé si me estaba... A ver. Eh, aspectos sobre escuela y país. Depende de cada uno. No me voy a adelantar. Eh, volviste de la playa, sí volví. Eh, gracias. Bueno, a ver, quiero ver preguntas. Desde ayer mal humor... Bueno, bueno, signos ascendentes también, sí, claro, eh, ascendentes o luna en Escorpio, Tauro, Capricornio, Piscis uh, es muy, muy bueno. Y para los de Aries es excelente para todos temas de recursos, de trabajos y de metas, porque Marte en Tauro es la casa 2 de Aries y Plutón y Capricornio es la casa 10, excelente para plasmar, es como decir, me presento en un trabajo o empiezo nuevas acciones para consolidar eh, lo que yo, objetivos que yo me había planteado, es excelente. Eh, pa, sí, sí. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, a ver, bueno, espérenme, que lea. Puede ser manifestar que la vida te atraviesa, que no te da lo mismo vivir que sobrevivir. Claro, es un, puede ser, sí, muy bien, Sofía, intensidad es manifestar, sí, seguro, que la vida te atraviesa y la vida tiene cosas divinas, cosas que nos duelen o que no nos gustan. ¿Mm? Eh, esto me lleva a pensar con esta luna llena en Virgo, esto del camino espiritual que hablamos tanto, ¿no? Estamos muy como atravesados, como como conceptos muy que están en boga, el camino espiritual. ¿Qué es el camino espiritual? Nunca, a veces no nos ponemos a pensar eso. ¿Qué es? Yo, yo hoy, hoy estaba, digo, ¿qué es el camino espiritual? Eh, porque podemos leer y, y, y um, repetir las palabras de los gurúes. A mí nunca me gustan los gurúes porque... Así como te, te suben, te bajan, ¿viste? Nadie tiene la verdad. Eh, podemos repetir, leer, esto está lleno de frases, lleno de frases. A mí me, esto es una apreciación mía, me hago cargo yo, no sé si es así o no, yo lo siento así. Yo creo que el camino espiritual es hacerse cargo. Es hacerse cargo de nuestro ego cuando el ego domina, cuando eh, poder regular, registrar nuestra, nuestra resistencia, eh, la empatía, si somos empáticos, si, cuánto juzgamos, cuánto... Porque el otro día no me acuerdo de la idea. Decía, bueno, sí, pueden ser vegetarianos, impecables, correctos. Pero si de repente toda esa actitud tan sana e impecable ante una situación del otro me vuelvo juicioso, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Todos atravesamos eso. ¿eh? Todo, me lo cargo yo también, porque. En lo cotidiano no. siempre estamos como mirando decir, bueno, si yo llevo esta vida y soy coherente con lo que digo, con lo que hago, con lo que siento, con lo que manifiesto, cómo me relaciono con los otros, está genial. Pero no nos olvidemos que siempre tenemos una sombra. Y ese monstruo, esa sombra, cuanto más lo queremos esconder, más va a salir. Todos tenemos un monstruo. <risa> yo siempre les cuento, imagínense con mi casado es un escorpio. El monstruo hay que mirarlo. Y hay que mirarlo porque si no sale enojado. Y sale enojado en situaciones muy puntuales. Cuando tocan esa sombra, cuando le hincan el dedo. Entonces eh, yo desde mi apreciación... De lo que yo puedo sentir, cuestionar, no sé, creo que este camino conectarnos con lo espiritual de Pisces tiene que ver con hacernos cargo de este monstruo interno, de mi ego, de que las cosas no son como yo quiero, poder aceptar y, no, y salir del rol de víctima, salir del rol de yo te di, de, también de omnipotencia. Me parece que tenemos que aprender un poco eso. ¿Mm? Eh, me parece, y todos tenemos en algún momento ese lugar entonces, en este momento de esta luna llena en Virgo donde está Pisces, donde está Virgo la humildad eh, cómo poder aceptar ¿m? La, a veces está bueno que, que el otro me, me pueda decir algo que me pueda ayudar a sumar, ¿no? está buenísimo, y que muchas veces cachetadita el ego <risa> Bueno, y nos enoja. Eh, a ver, ¿qué dice acá? No sé, espera, espera. Espera, que tengo que leer. Eh, ¿Qué pasa con las lunas llenas en piscis? Bueno, lo van a sentir más siempre. Si uno tiene lo natal, se siente más. Eh, esta semana fue a Habladurías en un trabajo donde siento que no es mi lugar. Quiero un cambio y me, me llamaron la semana antepasada. ¿Crees que esta semana? Bueno, bienvenido si ese cambio. Y si no, es porque todavía falta. Eh, no nos apresuremos. Eh, bueno, compra de auto acá me dice Tauro Ascendente Piscis, dale para adelante, excelente eh, ¿Qué más considero el camino espiritual consiste en aprender a escucharme y sentir todo internamente con responsabilidad tal cual, camino espiritual reconocer nuestras sombras y llenarlas de luz y ponerlas en práctica, sí y, y poder elegir Poder elegir haciéndome cargo de esas elecciones también. El camino espiritual está directamente ligado al cuerpo. Son dos caras perfectos, claro. El que se maltrata, sí, puede ser, ¿viste? Eh, y, y, y tiene una mala relación con su cuerpo. Algo está fallando ahí. ¿Cómo te cuidas? Eh, tengo muchas ganas de iniciar un negocio. Vamos, Aries. Sí, sí, excelente. Es muy buena semana, ¿eh? Eh, qué más eh, cuando decís van a sentir más la luna a determinado signo porque la luna es nuestro sentir es, es nuestra pertenencia nuestra estabilidad emocional eh, luna en piscis bueno, no, no eh, cómo superar el miedo con tanta inestabilidad mundial si estás, bueno, este es el gran tema si estamos con miedo, nuestras defensas bajan, nuestra vibración bajan. Mira el miedo, pero a veces decir, ¿a qué tengo miedo? ¿Qué? ¿El miedo a qué? Muy crudo, ¿eh? Y no importa lo que salga. ¿A qué tengo miedo? Y a veces el miedo, si lo alimentamos, crece si miramos las noticias, ojo, por eso yo digo cuidado, porque estamos en un momento muy, muy así inestable, piscis es ambigüedad, también, la negación, me quiero, no quiero, quedarme en este mundo, me quiero ir, me quiero elevar, bueno, ojo, conectémonos con alguna actividad que nos dé placer, que podamos sentirla, porque el, la inestabilidad mundial va a estar de acá en adelante, va a haber... Muchísimos cambios, pero si queremos controlar, como no vamos a poder controlar nada, esa es la realidad que vamos a poder controlar. Cada uno puede vivir en su, eh, en, y, y ser con, consciente, coherente, ya sabemos lo que pasa, es decir, no hay, eh, no me tienen que decir qué tengo que hacer. Por eso hablábamos de la responsabilidad, libertad responsable. Eh, bien. Esta semana, Cora, ¿cuándo es el momento para Tauro? Ahora, ya les dije, eh, ya escuchen después el video. ¿eh? Eh, esperen que no me... No, trabajar esta revolución solar, eh, bueno, va a ser fuerte si cumplís con luna llena. Cáncer, luna en escorpio. Uh, firme, a ver, no firme divorcio después del 20. Bien, firme. Eh, Sol, Venus, bueno, ¿qué más? Pregunta Cora, a ver, esperen, esperen. A ver qué se me fue. Pregunta, ¿cuándo es buen momento para lanzamiento? ¡Ya! ¡Ya! Eh, Cora, para la depresión son psiquiatristas sin medicación, ¿cuál es el camino? No, yo no dije sin medicación, ¿eh? Yo dije terapia, puede ser la depresión, es una enfermedad. Eh, y yo realmente comprendo, porque, porque está por fuera de uno, eh, psiquiatra, porque a, a veces es necesario, también buscar otras terapias alternativas ¿eh? para, para ayudar, para complementar. Todo, todo ayuda, ¿eh? Todo complementa. Porque no es la pastillita, solo, ¿eh? Poder hablar, porque hay algo que te escuchen, ¿eh? El psiquiatra, no conozco, todo, no todos los psiquiatras son iguales, hay psiquiatras que son excelentes, que hacen una terapia además de la medicación, ¿está? Pero pero hay muchísimos, hay constelaciones, yo siempre les digo hay constelaciones, hay video de codificación hay psicólogos, terapeutas que, que a, ayudan mucho, mucho. Iniciar juicios ahora, yo creo que lo imaginario, acá me perdí, eh, me dice Cora, aprendí tanto en tu clase de presión. Bueno, gracias, ahí está mi perro que ladra, no sé, eh, depresión cepillado del cuerpo en seco ¿te cambia? Ay, mira qué lindo esto, me encanta. Eh, ¿cómo crees que estos tránsitos nos ayuden en comunidad más allá del individual? Muy desunido nuestro país, pero a veces pareciera que va camino a la unidad en los pequeños sectores. Y vamos a tener que empezar desde nosotros. Eh, esto se los digo. Vamos de mirar lo que hacen los otros. Y empecemos cada uno en cómo podemos ir cambiando nuestros hábitos, nuestras relaciones cotidianas con el resto, y salir de la acusación, ¿viste? Porque está muy instalado esto de, ay, perdone, pero bueno, mi perro ladra. ¡León! Perdón. Eh, de, de echarle la culpa a lo anterior, de echar la culpa, bueno, salgamos de ese discurso, es antiguo, eso es no hacerse cargo, ¿eh? eso es no hacerse cargo. Eh, lo que está está la realidad, entonces el por qué, quién lo hizo, quién no lo hizo, bueno, ¿qué hacemos con la realidad que tenemos? Ahí tenemos que focalizar. Eh, yo no soy política, ni mucho menos, y no entiendo nada, y no estoy muy encima porque realmente no me gusta cómo quedo después de escuchar tanto. La verdad, no me cambia mucho la energía y me drena. Arranqué cambios en mi negocio, muy bien, eh, después de, descubrí por fin te ocasiona todos los síntomas, bien. Eh, ¿Cuál es el momento de hablar con alguien que ya no quieres, quieres estar? Y ahora, ahora, ser claro, pero también ser amoroso, es decir, sí, ahora, esta semana, ¿eh? muy buen momento, muy buen momento. Eh, ¿Mejor día para el amor? Bueno, sí, me encanta, en esta semana todo, me encanta. Eh, ¿Cómo ves los escolar en la Argentina? Va a tener muchísimas... Eh, va, va, vamos a tener que estar flexibles. Va a ser muy complicado de mayo a julio. ¿eh? Por temas de eclipses, por cuadraturas de Mercurio-Neptuno, a por eh, Mercurio-Retrógrado, va a ser muy complicado porque va, va a haber que estar cambiando y modificando todo el tiempo y empezar a que, que descentralizar. Es decir, que cada uno, esto que le decía Géminis, cada uno, cada institución, de acuerdo a su realidad, pueda, pueda ir... Eh, eh, qué posibilidades tiene cuando queremos bajar una línea para todos nos estamos equivocando porque hay diversidad no norte en géminis hay diversidad eh, qué lindo color bueno gracias sí yo soy más morena así que tengo facilidad para eh, bueno virgo acerca que la situación bueno Hoy es el día más bello de mi vida, por supuesto, para mí para cada uno de ustedes. Gracias, gracias por estar, eh, por acompañarme, por seguir. No se pierdan el martes, el especial con Patricio, que es divino. Y sabe muchísimo, muchísimo en todo este tema. A mí me apasiona escucharlo, ¿eh? eh de esto de salud, del cuerpo, escuchar nuestro cuerpo, lo que dice, eh, el síntoma con la emoción. Mm, impecable. Eh, ya les dije, hoy es el día más bello de mi vida, por supuesto, para mí cada uno de ustedes. Esto es Mantra. Eh, eh, bueno, si te gustó este video, suscríbete, difundilo. Tenés la, la plataforma Patreon que esta semana va a tránsito de Saturno a Júpiter natal. La semana que viene va el horóscopo marzo para signo por signo. Muchísimos videos. Tienen como clases eh, contenido exclusivo y muchísima cantidad. Pueden... Realmente aprender mucho la astrología con, si se suscriben, es muy mmm, accesible la suscripción. Ahora, si querés estudiar astrología, miren que empieza el mes de quiero estudiar, ¿eh? Tenés, debajo de este video, cuando se suba, van a tener los enlaces del de, eh, el nivel 1 de astrología. Son tres módulos, también muy accesibles, aún para la Argentina, porque me dicen, muy accesible. Pueden comprarlo juntos, pueden comprarlo por separado eh, y el, lo que compran, el, son tres módulos de nivel 1, el que compran nunca lo pierden, es decir, es, se adueñan y lo pueden escuchar las veces que quieren y por supuesto el libro, el signo lunar, que se está vendiendo bárbaro, es muy práctico para aquellos amantes de la astrología, es muy práctico, muy fácil de entender y tienen mucha información es como un libro de cabecera emitiendo eh, online, que tienen ahí el enlace, y en el exterior en la plataforma um, de Amazon, que también está el enlace. Bueno, gracias, gracias y nos vemos. Chau, chau.